Eh, para que junto con eh, Ampier en, en una, en una eh, entrega de datos base que hemos hecho por parte de la asociación a través de nuestro departamento técnico y, y director Rafael Barrera pudieran analizar qué contribución económica, social eh, hemos hecho, estamos haciendo en la actualidad a nuestro país desde el inicio de la producción solar fotovoltaica allá por el año 2007 hasta hoy nuestros días. Es un interesante informe. Tenéis eh, Ahora se os va a dar eh, eh, una, una copia en, en, que hemos impreso en, en formato papel eh, en esta presentación. A la salida se os va a repartir a todos para que la tengáis. Y Insisto, es una, un, un detallado eh, y preciso eh, informe que analiza pues, todos los activos positivos que tiene la generación pequeña generación solar fotovoltaica, que es quien representa la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. Yo quiero presentaros a los ponentes. Hoy me acompaña Jordi Esteve Vargués, ...que es socio responsable del Departamento de Economía en España... ...de la consultora Pricewaterhouse... Eh, ...que bueno, pues es el que a él es el responsable, es el director del, del informe... ...y el que nos va a dar pues, un análisis detallado... ...de todos los parámetros sociales y económicos... ...la contribución que estamos haciendo a diario... ...desde el año 2007, los productores fotovoltaicos en, en, en España. Don Ramón Tamames... El prestigioso economista, y sabéis que es nuestro padrino desde el inicio de la asociación, férreo defensor de los productores fotovoltaicos, de la injusticia que ha supuesto tanto recorte retroactivo, tanto ataque de diversos gobiernos contra, contra un sector que hizo bien sus deberes porque fuimos llamados, nunca lo olvidemos, por un boletín oficial del Estado, que pidió que se construyeran los primeros proyectos solares fotovoltaicos para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Así lo hicimos más de 65.000 ciudadanos de todo el país esas 65.000 plantas pequeñas que hoy veremos reflejadas y analizadas en este informe de contribución económica y social de la fotovoltaica. Y, como digo, pues don Ramón está con nosotros ayudándonos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, pues a reclamar esa seguridad jurídica, a reclamar una solución política pactada, consensuada, para resolver este drama único en el mundo, también lo vamos a ver hoy, como han habido otros recortes retroactivos en otros países, pero ninguno tan agresivo, tan ácido, tan eh, eh, eh, no consensuado con el sector como ha sido el caso español. De todo ello vamos a hablar esta mañana. Insisto eh, daros el agradecimiento por esta asistencia y creo que va a ser un tiempo muy agradable de compartir y un documento que va a dar mucho que hablar. Hoy se ha convocado también a medios y a partir de ahora, pues, Jean Pierre va a utilizar este informe para eh, reivindicar una solución al contencioso fotovoltaico a nivel político y a nivel económico. Sin más, eh, quiero dar la palabra a Jordi pues, para que nos haga un, un detallado eh, presentación del, del informe. Todo ello, lo insisto, no hace falta que toméis nota porque os lo vais a, a llevar íntegramente en, en, en papel esta mañana. Muchas gracias. Jordi. Por favor. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a Ampier por, por haber confiado en nosotros en, en la labor del proyecto y también por darme la oportunidad hoy de estar aquí con vosotros para presentar las principales conclusiones de este trabajo en el que hemos venido trabajando a lo largo de los últimos meses, eh, con estrecha colaboración con el, con el equipo técnico de Ampier, sobre todo para… Eh, la, la captación de toda una información base que nos ha permitido sacar unos números, unas estimaciones que yo creo que por primera vez eh, vamos a poner encima de la mesa y que esperemos que puedan contribuir a generar un debate técnico, eh, sosegado alrededor de una problemática real eh, y encontrar la mejor solución para, para todas las partes. Como dice el nombre del, del, de la presentación y el informe que hemos hecho, el objetivo del, del informe es analizar y estimar la contribución socioeconómica de, la, de aquellas pequeñas instalaciones fotovoltaicas en España en el momento actual, eh, pero para hacer ese eh, análisis actual… Tenemos que conocer bien la foto de cómo están ahora mismo, día de hoy, las instalaciones y para eso también ha sido importante y hemos hecho una pequeña retrospectiva eh, sobre cómo hemos llegado hasta aquí. ¿no? Y si, si me permitís, voy a empezar un poquito. Contándose que muchos de vosotros conoceréis muy bien esta historia, eh, estoy seguro que, que la habéis visto en primeras personas, pero podemos decir que la historia de la, solar, de la fotovoltaica en España eh, tiene digamos, dos épocas de grandes amores y un intermedio de un gran desamor eh, en, el que, eh, en, en, en el que se generó un, una situación eh, muy, muy eh, sensible eh, y que... Eh, y que todavía hoy eh, sigue generando eh, problemas o al menos una solución no no resuelta eh, el primer la primera época de gran amor de la fotovoltaica con nuestro país es, es, la, es alrededor del año 2007-2008 ahí eh, había unos objetivos establecidos en el plan de energías renovables de llegar a unos 400 megavatios de, de solar fotovoltaica instalada eh, y sin embargo pues eh, eh, o sea, a través de diversos mecanismos de incentivación, algunos eh, más eh, mediáticos, como la famosa eh, campaña eh, del de IDAE de solo eh, «el sol puede ser suyo» y otros, por supuesto, de incentivos económicos en un entorno en el que la solar no era competitiva eh, y estaba muy lejos de serlo, competitiva por, por sí mismo, pero tenía obviamente unos beneficios eh, innegables desde el punto de vista ambiental, se eh, subvenciona o se fomenta la instalación a través de un sistema de «feed-in tariff» con un precio garantizado por megavatio a lo largo de toda eh, la vida útil de las instalaciones. Ahí hubo una respuesta masiva, pero, eh, diríamos, eh, por parte además de eh, pequeños productores, muchos de ellos eh, pues, eh, con, desde un enfoque muy familiar, muy de eh, mediano ahorrador, también de gente muy vinculada a instalaciones ...agrícolas y, eh, y cercanos al terreno, y se superaron los 3.000, eso obviamente es muchísimo más de lo que estaba eh, inicialmente previsto, eh, pero luego a partir de aquí se unió un problema que venía, eh, digamos, eh, que no, era, no, no, no estaba... ...directamente vinculado a la sola fototaica... ...pero que se venía mascando una tragedia... ...desde que el año 2002 el gobierno puso un límite... ...a la subida del precio de la luz... Eh, eh, ...y se empezó a generar lo que se conocía... ...como el déficit de tarifa... ...ahí empezamos con una bola de nieve... ...una, digamos, un, un entorno político... ...que no permitía subir la tarifa a la luz... ...y un entorno económico que encarecía... ...los costes de, de generar esa luz... ...lo que se provocó fue una bola de nieve... Eh, que se fue haciendo grande, grande, grande y cuando llegó no solo un tamaño excesivo sino un tamaño excesivo y una tendencia a seguir siendo grande pues ahí empezaron a poner eh, medidas muy drásticas que todos conocéis la, las primeras eh, fueron la limitación de las horas equivalentes a las que había derecho a retribución después vinieron los peajes de acceso y los impuestos sobre eh, la generación eléctrica en todas las tecnologías y posteriormente quizás eh, lo más eh, ...llamativo, eh, por, porque no estamos habituados en un país de, de, digamos de la calidad regulatoria de España en ver medidas de este tipo... ...se estableció una eh, nueva retribución a la, a la energía solar, pero que eh, consideraba una instalación eh, tipo... Eh, ...pero con un efecto retroactivo, y eso es probablemente lo que más eh, pueda llamar la atención porque aplicó eh, a través de esta instalación tipo a todas las eh, a todas las plantas ya instaladas claro. Cuando tú haces eso, cuando tú cambias la normativa hacia adelante con una eh, instalación tipo, pues a partir de ese tipo, pues tú generas y tú produces y tú te adaptas y te, tú te das los números y ves si mejoras el tipo y si, mejoras, si eres capaz de, de vencer ese benchmark, pues, eh, pues inviertes. ¿no? En este caso, la gente eh, pues perdía o ganaba no en función de cómo había tomado la decisión, sino de cómo estaba definida esa, esa categoría tipo. Eh, eso es lo que nos... Eh, lo que nos lleva es a una época de destacamiento y finalmente, a partir del año 2019, vuelve a haber otro boom de instalaciones. En este caso ya han sido instalaciones, ahora vamos a ver, ya han sido instalaciones grandes que se han aprovechado de economías de escala eh, muy relevantes. Eh, pero lo que nos hace es convivir dos tipos de instalaciones. Las que fueron en esa primera época, muchas de ellas pequeñas, y las que han sido ahora más novedosas, eh, muchas de ellas mucho más grandes. ¿Este fue un problema exclusivo de España? Bueno... No es el, el, los problemas con una mala regulación o, bueno, una, o, una, eh, o, o, o unos errores por en, en a la hora de establecer la regulación porque no se sabía suficientemente bien cómo iba a evolucionar ni el mercado ni la tecnología, lo que vemos es que hay dos grandes tendencias de reacción. A nivel europeo están pintados, en este caso, los países de la Unión Europea de la que era entonces la Unión Europea, que es la que en ese caso es la, que, la de referencia. ¿no? Y vemos cómo hay una serie de países que sí que establecen eh, mecanismos eh, re, eh, retroactivos, que son obviamente España, pero también Francia, Italia, la República Checa… Eh, Bulgaria y Grecia. Sin embargo, lo que también eh, hacemos un, en el estudio un zoom bastante detallado sobre cada uno de estos países, lo que vemos es que los mecanismos fueron variados, en el sentido de que algunos pusieron, cambiaron la retribución, otros pusieron eh, algún tipo de, de, de recargo eh, fiscal eh, que a la postre pues eh, es, eh, afecta igualmente a la retribución. Eh, pero todos ellos yo creo que España es el único caso en el que no hubo ninguna salvaguarda para las pequeñas instalaciones. Podemos discutir eh, que había países que las ponían esas limitaciones, esas salvaguardas a una, eh, a una determinada potencia o a otra. Allí hubo bastante heterogeneidad, pero nadie eh, hizo una tabla uniforme independientemente de, de la potencia. Solo, solo España. Y por eso llama, yo creo, especialmente la atención. Como decía, de esas dos épocas de enamoramiento nos surgen dos escenarios distintos, una de 2007-2013 con 4.500 megavatios eh, instalados una gran parte de ellos eh, con instalaciones pequeñas, lo que se consideraba en esa época instalación pequeña, ya no es exactamente lo que hoy se considera instalación pequeña, pero bueno, miremos el indicador que miremos, eh, ahí había una proporción muy relevante de, de instalación pequeña, mientras que ahora, en este nuevo boom del año 2019-2021, eh, pues, eh, la, la participación de esa instalación pequeña es, es residual, es anecdótica, está en un, un 0,5%. Eh, esto ha venido... Eh, hemos acompañado de esa entrada de operadores mucho más grandes eh, que han explotado las economías de escala eh, que, que ha aportado la solar. Yo creo que cuando eh, todos los que ya peinamos sus canas y estábamos también en ese momento analizando y, y viendo lo que pasaba con la solar fotovoltaica, yo creo que la, la mayor justificación que tenía ese incentivo... A la, ...a la solar fotovoltaica, aparte, por supuesto, de la, de, la, de, la, de la transición energética... ...era ayudarnos a hacer que esto llegue a ser eficiente... ...ayudarnos a eh, que generemos unas dinámicas de conocimiento, un know-how... ...una tecnología que sea eh, suficientemente eficiente... ...para que en algún momento esto eh, tenga la mínima intervención administrativa... ...y pueda ser una tecnología que compite en libertad. Y, y yo creo que eso claramente se ha conseguido, es decir, la, la bajada... En el coste de esa generación fotovoltaica es, es, fue inicialmente espectacular, lo sigue siendo, seguimos teniendo importantes novedades tecnológicas que nos permiten seguir descendiendo en esa curva y seguro que lo vamos a seguir haciendo en el futuro, pero el, la diferencia de coste de hoy de, con hace 13 años está ya en un 92%. A día de hoy lo que tenemos es una convivencia de, curiosamente, yo creo que eso no, no, no, no es muy conocido, el 98% de las instalaciones fotovoltaicas que actualmente están en España eh, son pequeñas instalaciones. Obviamente, eso lo decimos en, en términos per cápita, es decir, el número de instalaciones, la capacidad productora y generadora de esas instalaciones es obviamente mucho más pequeña porque eh, por construcción pero en número tenemos la inmensa mayoría son todavía eh, instalaciones eh, fotovoltaicas pequeñas inferiores a 100 eh, y aproximadamente un 20% de la capacidad foto de generación de energía eh, fotovoltaica es, corresponde todavía hoy a esas, a esas pequeñas plantas que se instalaron en, sumo, en, en, en esa primera época y el objetivo fundamental del informe que hemos, eh, que hemos realizado ha sido eh, analizar esa foto de situación de día de hoy para intentar entender, y eso lo hemos hecho para el año 2021, el último año de los datos disponibles, cómo contribuye a la sociedad y a la economía española desde lo que consideramos nosotros los cinco grandes vertientes más relevantes. Tres de ellos los podríamos llamar eh, vertientes económicas, y es que la solar fotovoltaica, Contribuye a generar actividad económica, contribuye a generar lo que eh, es, se llama valor añadido bruto o, o PIB, eh, contribuye a generar empleo y contribuye a regenerar re, eh, recaudación fiscal. Luego tenemos, por supuesto, eh, dos otros dos parámetros que, que aplican muy naturalmente a, a este tipo de instalaciones, que serían de carácter más eh, social. Uno es cómo contribuye al, a la transición ecológica, y es que la, pues, la fotovoltaica está diseñada para contribuir a esa transición ecológica y tiene unas ventajas frente a otras tecnologías que yo creo que la hacen también especialmente interesante, y cómo contribuye también al reto demográfico, eh, que es un problema creciente en nuestro país y del cual bueno, empezamos ya a tener eh, cierta sensibilidad política y, por tanto, también nos ha parecido interesante traerlo en este informe. En cuanto a la actividad económica, bueno, el, uh, lo, que hemos, lo que hemos estimado es, a partir de los datos de producción y a los datos de, de generación de electricidad y de retribución, hemos calculado la aportación en PIB de estos pequeños productores fotovoltaicos en el año 2021 en el global de España. Y lo que vemos es que, frente a un impacto económico directo de casi mil millones de euros, hay un efecto multiplicador de más de dos que nos lleva a dos mil millones de euros. Es decir, las, la, la, las instalaciones fotovoltaicas eh, tiran de la cadena de producción, generan efectos indirectos porque necesitan mantenimiento, porque necesitan proveedores, porque necesitan una cadena de suministros que, a su vez, tira también de la economía, eh, que nos sitúan en una aportación de más de dos mil millones de euros en un año. Fijaros que esto, además, eh, la manera en la que la, la energía renovable normal eh, o cualquier energía renovable eh, aporta a la economía, lo hacen dos momentos distintos. Una digamos en forma de pico, que es cuando hay esa inversión inicial, donde se, se realiza un desembolso muy importante y se estimula esa actividad económica de forma muy relevante. Y luego queda el mantenimiento, que es una aportación normalmente más modesta, eh, pero más continuada en el tiempo y más estable eh, y también eh, pues, probablemente de mayor calidad precisamente por esa estabilidad. Aquí, como obviamente no tenemos ya nueva instalación en el año 2021, nueva instalación de solar fotovoltaica pequeña, estamos considerando solo esa aportación de valor a lo largo de a, a través de la operación de esas, de esas instalaciones. Lo mismo pasa con el empleo, eh, pero de forma quizás eh, más apalancada. Es decir, en el empleo eh, directamente en plantas fotovoltaicas pequeñas se generan algo más de 2.000 postres de trabajo. Sin embargo, cuando vemos toda esa cadena de valor, toda esa eh, eh, cadena de proveedores que, de, que son requeridos para prestar servicios, llegamos a poder calcular 20.000 puestos de trabajo, son FTEs, que significa equivalentes a tiempo completo anuales en, en el año 2021, de gente que se dedica, eh, equivalentemente en, en un año, a trabajar para, para este sector y para proveer de los servicios que son requeridos. Y, como también el tema de la retribución pues es un tema muy sensible y muy debatido, hemos querido también hacer una estimación sobre la aportación fiscal. Es decir, esa generación de actividad económica genera impuestos a sociedades, esa generación de puestos de trabajo genera IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social y, obviamente, esa generación eléctrica… Eh, contribuye también al pago de impuestos, eh, en este caso, el pago del de, eh, impuesto a la generación eléctrica. Hay otros impuestos más pequeños, eh, algunos municipales, el IVA derivado del consumo de, la, de los trabajadores, pero en total 534 millones de euros revierten al año o en el año 2021, y probablemente de forma estable los otros años también, revierten a las arcas públicas eh, para financiar eh, pues todos esos eh, eh, eh, to, to, ...todos esos eh, eh, digamos, productos eh, que nos ofrece eh, también la, el, el sector público. Si nos vamos a esa um, visión un poco más social, digamos, más allá de esto no es una industria cualquiera, esto no es un sector cualquiera, es un sector que aporta eh, de forma diferencial en dos aspectos fundamentales que he adelantado antes, la transición ecológica y el reto demográfico. En cuanto a la transición ecológica, pues hay, digamos, está, la solar fotovoltaica nace para eso, es evidente que hay una aportación en la descarbonización de la, de la economía española y aquí hemos calculado eh, los, eh, la, digamos, las emisiones de CO2 evitadas, 47 millones ...de toneladas de CO2 evitadas desde el año 2007, en un año cualquiera, en un año 2021, 2,3 millones de toneladas, eso equivale a más de un millón de vehículos particulares en España y como además el CO2 tiene un precio, tiene un precio social, un precio para país, podemos poder calcular eh, el valor monetario de estos, eh, estos 2,3 millones de euros equivale a 123 millones de euros que el España no tenía que pagar como derechos de emisión. Igualmente... Eh, hay una otra aportación que la hace muy diferencial, porque la aportación de reducción de CO2 es una aportación que hacen todas las renovables, en mayor o menor medida. Eh, la que, una de las que es eh, diferencial es eh, viene precisamente de ese carácter atomizado a través de toda, de toda la orografía eh, estatal y es que eh, la solar fotovoltaica pequeña eh, pues, eh, genera un... No está, digamos, eh, ...evita eh, que la energía producida a través de la red de transporte se pierda... ...y es que sabéis que aproximadamente el 2% de la energía que se produce... ...se pierde en el transporte de la red, es, es, esa pérdida termina en la factura de los, eh, de los consumidores... ...esa pérdida alguien la produce, alguien la cobra y alguien la tiene que pagar... ...y son los consumidores finales quien las paga, eh, esa pérdida se, se prácticamente se reduce a cero... ...en el caso de la Solar fotovoltaica por esa capacidad de distribuirse y acercarse al consumidor. Además también, y eso es un tema... ...que con eh, los últimos acontecimientos que hemos visto en los últimos años... ...pues cobra especial importancia... ...nos aporta una seguridad de suministro eh, especialmente relevante. Ya no hablamos de seguridad de suministro en caso extremo... ...pero bueno, yo creo que Francia, por ejemplo, sin ser un caso extremo... ...se ha visto como una dependencia excesiva de unas pocas instalaciones... ...le puede llevar a que en un año concreto tenga problemas importantes... ...que generen, en su caso, pues, eh, problemas de abastecimiento... ...y problemas de, de precios excesivos en el, en el pool eléctrico. Eh, esa atomización nos permite diversificar esos riesgos... Y, obviamente, una planta puede tener un problema técnico, puede tener un problema eh, físico, eh, pero no la acumulación de plantas no lo va a tener. Igualmente, también, el, la generación renovable, y en este caso la, la solar, pues, contribuye a bajar el precio del pool y lo hace porque entra como una tecnología eh, que, que se resta respecto a esa curva de oferta inicial. Y, por tanto, pues, el, el, como esto está hecho en el año 2021, que es una época especialmente sensible en cuanto a los eh, los efectos que, se, que que tiene el gas natural en concreto y otras eh, fuentes eh, fósiles en cuanto a la, marcar las horas y por tanto afectar al precio pues especialmente relevante también entender cómo la solar fotovoltaica pequeña ha ayudado también a ahorrar eh, en la factura de la luz a través de unos precios más bajos eh, de los que nos hemos beneficiado todos y para finalizar el, el último punto que creo que es eh, de especial eh, relevancia a la hora de tener un mensaje eh, completo sobre la capacidad de aportar a la sociedad, a la economía, de la solar fotovoltaica, de la pequeña solar fotovoltaica es eh, eh, su atomización, que más allá de su valor en la red de transporte y de distribución, aporta también a eh, generar valor en la España vaciada. Hemos visto cómo estamos generando empleo, hemos visto cómo estamos generando impuestos, hemos visto cómo estamos generando riqueza, pero no estamos generando en un sitio cualquiera. Es relativamente fácil generar riqueza en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, en algunas ciudades del País Vasco, y es mucho más difícil hacerlo eh, en lo que se llama la España vaciada. El 90% de las instalaciones están situadas en municipios de lo que se llama el red, el municipios del reto demográfico, municipios donde la tasa de paro, la tasa de despoblación, eh, la renta per cápita, eso, los municipios es especialmente eh, complicada y, por tanto, favorecer ese anclaje del territorio a través de dos cosas, a través de aportar renta y a través de aportar diversificaciones. Esos territorios, nuevamente, están muy vinculados al mundo agrario, al mundo agrícola, eh, que es razonablemente dependiente del ciclo y, por tanto, pues, eh, las rentas que vienen, eh, que diversifican esa, esa, eh, esa renta de origen, pues ayudan también a estabilizar la población en el territorio y evitar que haya migraciones internas eh, que, nos, eh, que nos lleven a, a agravar el problema de, de la España vaciada. Y nada más, como han dicho antes, el informe a estará a vuestra disposición, es para, para, para vosotros, para que se use, para que se comparta, para que forme parte del debate público. Yo creo que el, los resultados han sido eh, muy interesantes en cuanto a la importancia de, lo, de unos datos cuantitativos que son pues, probablemente pues, son más altos de los que inicialmente podíamos haber eh, pensado. Y a vuestra disposición para, para las preguntas que consideréis. Muchas gracias. Como complemento a los datos que nos ha aportado Jordi desde el punto de vista eh, de la contribución económica y social de las pequeñas plantas, quería añadir una serie de, de, también de, de diapositivas que constan en, en, en el informe y que me parecen también importantes eh, resaltarlas. Sabéis que la tecnología fotovoltaica ha reducido drásticamente el coste medio de la inversión desde el año 2007. El aumento paulatino del tamaño de las plantas ha generado economías de escala. Eh, y para recorrer ese camino, hemos sido los pioneros los que bueno, pues hemos hecho posible esa reducción de casi el 92% del coste de construcción de eh, un parque solar en la actualidad. Somos los responsables de haber construido los primeros 3.000 megavatios de potencia a un coste medio, debéis recordar, de en torno a 6 euros eh, eh, vatio en, en aquellos años. Hoy, eh, se puede construir perfectamente un parque por debajo de un euro vatio. Es decir, estamos hablando de una reducción importantísima. Y eso también consta en el informe y es importante eh, que quede reflejado eh, y así he querido eh, resaltarlo. Los pequeños productores de energía renovable estamos jugando un rol eh, eh, muy relevante complementario al de las plantas grandes, a las de las a las que hacen las grandes eh, compañías eléctricas, con unos beneficios sociales y económicos como ha explicado Jordi que están alineados con las eh, estrategias que está marcando el Ministerio de Transición Ecológica, de Transición Justa y reto Demográfico. Ya ha comentado eh, bueno pues cómo eh, Contribuimos a la transición ecológica, cómo contribuimos a esa gran actividad económica en la, en la dinamización del comercio local, la actividad económica, valor añadido bruto para la construcción y operación de esas plantas fotovoltaicas. Cómo generamos un empleo local muy importante, puestos de trabajo en pequeños municipios, además, con rentas salariales en zonas con mayor tasa de desempleo la recaudación fiscal lo hemos analizado bueno pues eh, generamos ingresos tributarios y de cotización a la seguridad social y en general bueno pues estamos implantando y mejorando el reto demográfico en localidades que más lo necesitan la generación de origen renovable y, en general, la tecnología fotovoltaica está contribuyendo a la reducción del precio del mercado mayorista de la electricidad, gracias a su nulo o muy bajo coste marginal. Esto es muy importante. Si la fotovoltaica no entrara diariamente al coste, eh, eh, al, al pool, eh, el precio a pagar por el consumidor sería enormemente más elevado. Importante resaltar la cuestión de la retroactividad. Es cierto que no, España no ha sido el único país del mundo que ha aplicado retroactividad, pero sí es el único país del mundo que lo ha hecho con una, eh, eh, unas cuantías importantísimas y con una agresividad política muy considerable y a destacar. Todos los países donde se ha aplicado retroactividad, ahí lo veis marcado en color rosita, eh, eh, ha sido de manera consensuada con el sector y, además, siempre dejando libres a pequeñas potencias fotovoltaicas. El caso eh, italiano, por debajo de 200 kilovatios, no se aplicó recorte alguno. El caso griego, por debajo de 100 kilovatios. El caso francés, eh, por debajo de 250 kilovatios. La eh, República Checa, por debajo de 30 kilovatios. Es decir, hubieron eh, cambios normativos retroactivos, pero siempre exonerando a la generación social, a la generación eh, en manos de pymes, de autónomos, de ciudadanos de esos países que estaban perfectamente identificados como aquí lo estábamos los españoles. El caso español llama poderosamente la, eh, la atención porque se trató igual a inversores foráneos que a nacionales. Se trató igual a inversores grandes respecto a pequeños. No hubo consenso alguno ni negociación con el sector y no hubo exoneración ninguna por potencia siquiera. Bueno, pues ahí lo tenéis marcado en, en un granate sangrante... Eh, eh, cómo se diferencia como caso único en el mundo. Esto es lo que constantemente repetimos a nuestros interlocutores políticos, que no es aceptable, que no es razonable, que miren el resto de países donde eh, se aplicaron estos cambios retroactivos y que eh, exoneren o mejoren Dado que ya lo estamos sufriendo la situación a los pequeños productores fotovoltaicos. El resto de países donde hubo un sistema de feed-in tariff, de apoyo a, a la tarifa, eh, están marcados en verde. Es decir, ahí se construyeron energías renovables, se construyeron los primeros parques solares fotovoltaicos en los mismos años que el caso español, porque no inventamos nada, eh, eh, pero… Eh, no hubieron cambios normativo retroactivo pese a que eh, las energías fotovoltaicas eran enormemente caras, como el caso español, del rango de los 6 euros vatio instalados en aquellos años, eh, y bueno, pues se construyeron y están respetando eh, eh, todo lo que en su día se prometió a los inversores. ¿Y qué estamos planteando desde Ampier como... Eh, una compensación a todo este drama, a todos estos cambios normativos sufridos, a, a esa modificación integral normativa. Recordar que teníamos una normativa, que el Real, el Real, era el Real Decreto 661, que fue modificada en el año 2014 por un sistema de eh, rentabilidad a la inversión. Eh, un impuesto a la generación, eh, unos recortes perpetuos del rango del 30%, eh, exoneración ninguna a pequeñas potencias, eh, caso único en el mundo, eh, todos los arbitrajes internacionales que han sido planteados por los fondos de inversión, por inversores extranjeros, eh, acogiéndose a la Carta de la Energía, favorables a los reclamantes, condenatorios contra nuestro reino. Y pese a los intentos de que la Unión Europea se posicione liberando a nuestro reino de tener que pagar esos compromisos, no lo van a conseguir y van a tener que ser indemnizados estos fondos de inversión por miles de millones. Eh, lo, tenemos, lo tenemos cuantificado en aproximadamente 8.000 millones de euros. Bien, pues para compensar esa situación de injusticia, esa situación de desequilibrio de trato, eh, Ampier está planteando al actual Ejecutivo que extensione los años que tenemos con derecho a retribución como una medida justa, como una medida equilibrada para eh, compensar todos los años de recorte, toda la normativa de recorte sufrida que eh, la tenemos cuantificada en 25.000 millones de euros. Las 65.000 familias productoras fotovoltaicas pioneras vamos a dejar de ingresar a lo largo de todos estos años de recorte la eh, friolera cifra de 25.000 millones de euros. Pues bien, para compensar ese drama social, ese drama empresarial, ese, ese, ese recorte abusivo, injustificado y que está siendo condenado por la justicia internacional... Eh, Ampier ha propuesto al Gobierno, así lo hemos hecho por escrito, así lo he hecho yo personalmente a la ministra Teresa Rivera y al resto de eh, eh, grupos eh, políticos, que se extensione nuestro derecho de retribución seis años más llegado el vencimiento. La mayoría de las instalaciones vencen su derecho retributivo en torno al año 2037-2038. Estamos pidiendo un subperiodo regulatorio por seis años más. ¿Qué coste tendría eh, eh, ese extensionamiento? Pues ahí lo tenemos reflejado en barras, eh, no, no consta expresamente en la diapositiva que estáis viendo, pero eh, estaríamos hablando de unos 2.500, 2.500, 3.000 millones de euros de coste para el sistema… En un año, para el que ya no quedará déficit de tarifa, para el que ya no quedarán ningún coste eh, de nucleares, ya no quedarán otros costes que hoy estamos pagando eh, los usuarios del sistema eléctrico, solo quedaría este extensionamiento a la energía fotovoltaica y como justificación sería esta compensación. Creemos que es equilibrada, creemos que es justa y creemos que eh, podría solventar una herida que no deja de sangrar y que no tiene solución. Uh, hoy por hoy eh, tal cual está planteada en la legislación. Consideramos que es un atropello y consideramos que de esta manera podríamos ver parcialmente compensados esos 25.000 millones de euros que el sector va a sufrir de recorte, insisto, absolutamente desproporcionado e injustificado. En eso estamos, en eso estamos trabajando. Os informo como presidente que tenemos un calendario de reuniones políticas muy intenso en este año, especialmente eh, electoral, con esos hitos electorales, municipales, autonómicas y generales. Y estamos llamando a la puerta de manera reiterada e insistente a la ministra responsable, a Moncloa y al resto de fuerzas políticas para que eh, se solucione de una vez por todas algo que nunca tuvo que ocurrir. En esa línea… De refuerzo, de fundamento, de herramienta para llevar, nos sirve este magnífico, insisto, magnífico informe que nos ha hecho la consultora Pricewaterhouse de la mano de Jordi Esteve, y en eso vamos a trabajar durante todo este año 2023. Creo que el informe. Es una, es, una, es una materia eh, bien recogida, bien, bien presentada de una manera visual, atractiva, muy accesible y entendible. Y creo que los datos eh, sociales y económicos que recoge eh, eh, no eh, tienen duda alguna de, bueno, pues de la conclusión en ese extensionamiento que consideramos eh, es de justicia. Bueno, eh, sin más... Eh, Hemos presentado el informe, queríamos que lo tuvieran los socios eh, eh, antes que, que, que, bueno, o conjuntamente con la sociedad, con la opinión pública, por eso hay convocados medios esta mañana, y a partir de mañana pues comenzaremos nuestra andadura política e eh, eh, inmediática con, con esta herramienta, insisto, que, que es un gran refuerzo y una gran ayuda a esa reivindicación eh, justa que, que, que está abanderando eh, Ampier. Cedo la palabra a don Ramón Tamames para que nos dé unas palabras eh, y después ruegos y preguntas y abrimos un debate sobre este informe. Gracias. Eh, buenos días a todos. Eh, yo creo que ya habéis oído bien claramente a Jordi Esteve, a Miguel Ángel Martínez Aroca, explicar eh, el estudio que se ha realizado, lo que está pendiente de compensar. Vamos a ver las fuerzas políticas cómo se portan. Habrá muchos problemas, sin duda. Pero yo lo que quiero es transmitir a todos, si es posible, la idea de que <coughs> en este tema están contribuyendo a un proyecto mucho más amplio del que puede plantearse en esta sala. En esta sala estamos en un, una zona periurbana de Madrid, de gran progreso urbanístico, lo podéis comprobar nada más recorrerlo, y parece como si fuera un tema interesante, pero lo es todavía más, más la redundancia, no tengo nada contra los dos oradores, lo han hecho muy bien, pero es un tema de una gran envergadura. Estáis en un proyecto que favorece la conservación de la, del planeta, nada menos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el calentamiento global es una realidad estudiada desde el siglo XIX por Svante Arrhenius, que luego fue premio premio Nobel de Química, un sueco, y después ha ido comprobando, las Naciones Unidas entraron en el tema, finalmente en 1992, en la cumbre de la tierra, en Río 92, yo estuve allí con el presidente del Club de Roma, que entonces era un español, diez hotliners, y estuvimos contribuyendo al convenio Marco del cambio climático que adoptaron las Naciones Unidas. Y a partir de ahí se pone en marcha una maquinaria con intención de compensar lo que es eh, la acumulación de CO2 y otros gases de efecto invernadero en torno a, al planeta. Es una envoltura esférica que va engrosando año a año con la acumulación de gases y el resultado es pues, que hay una tendencia clara al, al cambio climático, a las extremosidades climáticas, estamos viéndolo, el clima está cambiando, es mucho más irregular, eh, toda clase de, de fenómenos eólicos, de fenómenos térmicos, incendios forestales en cantidades desconocidas hasta ahora, lo que está pasando en Chile, por ejemplo, que han ido los, los apagafuegos de la Comunidad de Madrid, afortunadamente, ...la solidaridad está funcionando. Bueno, el caso es que en el 92... ...allí en, en Río se puso en marcha... Hubo un fracaso con el... ...protocolo de Kioto... ...con cuotas obligatorias... ...obligatorias de, de reducción de emisiones... ...y por fin en Copenhague... ...unos años después... alcanzó un comienzo de acuerdo... ...vamos a hacer un sistema voluntario... ...que cada uno haga lo que pueda... ...y eso es el Acuerdo de París... ...de 2015 que, eh, sin embargo, con los aportes voluntarios de cada un miembro, cada Estado miembro, pues no se llega a un tope de 1,5 grados más de la temperatura media del planeta, que es lo que se considera que puede resistirse, pero más entraríamos en una fase de cambios extraordinariamente complicados e incluso la forma de vida de los humanos tendría que cambiar mucho. Eh, todo esto se podría alargar, alargar, pero yo quiero concretarlo en el hecho de que tenemos ya un acuerdo, no se cumple a satisfacción, el IPCC, que es el Instituto Científico de Estudio del Cambio Climático, con 3.500 eh, sabios, por así decirlo, en todo el mundo, y se dice que incluso cumpliendo lo que ya se ha hecho voluntariamente o planteado voluntariamente en el Acuerdo de París, pasaríamos claramente del 1,5, llegaríamos entre el 1,7 y el 2,5 y seguramente más, y eso sería el fin de muchas realidades actuales. Claro, para eso están las renovables, para compensar eh, las emisiones de gases procedentes de los fósiles, del petróleo, del carbón del gas natural en menor medida pero también pues hay que compensar con la mitigación los recortes de las emisiones para llegar el 2050 a cero emisiones de CO2 y otros gases de invernadero sobre todo el metano que es especialmente impactante tenemos las renovables tenemos las renovables en forma de eh, digamos, eh, eólica que progresa mucho, biomasa que en España va a tener una verdadera revolución y además puede contribuir a la salvación de gran parte de nuestros bosques, aprovechamiento económico para tenerlos mejor cuidados, porque eh, realmente eh, la biomasa pues, eh, puede permitir esa explotación racional que de otra forma conduce a la envejecimiento de los bosques y un deterioro también de esa masa que son sumideros de CO2 y de gases de efecto invernadero, absorben por ejemplo nuestros bosques eh, absorben un 20% del CO2 y demás que producimos en España la fotovoltaica ya no hace falta que me extienda mucho porque se ha explicado bastante yo creo que eh, sí hay que estudiar Miguel Ángel y no sé si Jordi Esteve lo habrá visto en la realización de su estudio, las críticas que se están haciendo. Quizá más a grandes explotaciones donde no están Pierre, pero indudablemente a las grandes superficies. Hay una escandalera montada, en, por ejemplo, en Murcia, que es tu tierra, porque se están pasando de tierras de cultivo de huerta a explotaciones de fotovoltaicas grandes. Eso no debe seguir. Eso no debe seguir. Y yo creo que ahí tendríais que plantear los fotovoltaicos, y si entre ellos me incluyo, la posibilidad de hacer igual que en la agricultura vertical. La agricultura vertical se está empezando a difundir, sobre todo en las zonas urbanas, de manera que eh, en un mismo suelo base se puede producir lo que 20 veces es con 20 pisos. Yo no sé cómo se podría hacer eso con, con la fotovoltaica, si acaso poner paneles, en bisel, por así decirlo, a gran altura y consumir menos terreno. Y también se está haciendo aprovechamientos agropecuarios en el suelo de las grandes eh, fotovoltaicas. Es muy difícil, ya lo sé, los conejos, por ejemplo, que no es agropecuario, pero se le parece, se comen lo que les echen, se pueden comer hasta los cables, pero se están estudiando ya sistemas también. Ahí debéis entrar también, yo creo que vosotros pero no me voy a alargar mucho más. Creo que estáis contribuyendo a un esfuerzo importante, que tenéis una reclamación también muy notable. No me fiaría ni de este ni de otro gobierno ni de los demás, los que puedan venir, pero lo que sí digo es que tenéis que presionar, presionar en este tema, porque es un dinero importante para restablecer un, una, una, una compensación. En mi libro de estructura económica de España, que he traído un folleto que he hecho sobre la historia de un libro, que se publicó la primera vez en 1960, permitidme un poco de publicidad estática, en 1960, y ahora va en la 26 edición. Hemos hecho una nueva edición con 200 cuadros estadísticos de síntesis, más de 100 ilustraciones… Eh, las microponencias explicativas de cuestiones importantes. Eh, está, por ejemplo, Antonio Miguel Carmona en el tema energético, eh, anteriormente en Iberdrola, como sabéis, y le damos a la energía y a la fotovoltaica una importancia grande. Enviaré a los amigos de Ampier eh, una, un libro con la exposición que hay de estos temas. Y, sobre todo un tema en el que yo creo que os puede ayudar mucho, no solo porque sabe, sino porque está en el intríngulis del sistema académico de España y en el sistema en definitiva productivo. Es Araceli Mangas, eh, compañera mía en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y ha publicado precisamente en la 26 edición de la Estructura Económica de España ha publicado una, una microponencia que se titula Seguridad Jurídica y alude al caso de Ampier y establece que no se puede seguir así en un país como España, que tiene que tener una atracción para las inversiones foráneas y que tiene que tener un desarrollo de una legislación protectora de los intereses más dignos, que son precisamente los que se pretenden quitar con la seguridad, eh, falta de seguridad jurídica. Yo le hablaré de este caso, incluso propiciaré un encuentro con vosotros para que efectivamente entre entre los temas que se discutan también en la academia. Y una ponencia sería muy bueno hacer sobre este tema. Nada más, queridos amigos, eh, me parece que es importante vuestra lucha, que es importante vuestra actuación, que sigáis los adelantos de la fotovoltaica, que vamos a ver casi milagros de la tecnología en el futuro. Muchas gracias.